Para esta segunda partida de la mañana, que vamos a enfrentar ahora al equipo de la Federación Valenciana Individual. Ojo, porque viene partida individual entre la Federación Valenciana y la Federación Andaluza. Con una pedazo de jugadora que ya teníamos ganas de ver. Carolina Pascual, campeona de Europa. ...con Melanie Omar de Baleares, esa dupleta... ...que hizo maravillas... ...en ese campeonato de Europa... ...y en la... ...por parte de la selección... ...de la Federación Valenciana... Ana María Durán... Bien, pues damos... ...inicio a la segunda partida que les vamos a ofrecer en directo aquí en la Liga Sport TV... ...pasándole a presentar... En esta ocasión en la categoría en división de honor femenina a la partida que vamos a poder disputar aquí en directo y ustedes quien quiera acercarse aquí a la gradita también podrán hacerlo. Ahí lo tenemos. La Federación Andaluza frente a la Federación Valenciana y les pasa a presentar a las protagonistas por parte de la Federación Andaluza las jugadoras que estarán presentes serán Esther Caracuel, Eloisa Caracuel, Nerea Garbero y Naira Pérez. Ahí se Bien, pues ahí tenemos el cuadro de esta segunda partida en categoría femenino que nos toca individual, como decimos, de Federación, Federación Valenciana. Valenciana. Ana María Durán presentando en esta y Carolina María Pascual. Pascual. Ahí están presentando a las jugadoras que van a jugar en la Liga en la pista de la Liga Sport TV en la, la Federación la Valenciana y la Federación Andaluza En tripletas Partidón también Que vais a poder ver a través de la Liga Sport TV Y esto empieza ya Bueno, pues ahora sí ya da comienzo, ya ha dado el pito y comienza la partida individual. Ana María Durán contra Carolina Pascual, Federación Valenciana contra Federación Andaluza, esto empieza... Buenas, comenzamos la segunda ronda con una partidita muy interesante de la de la por la Federación Andaluza, Carolina Pascual, jugadora, pues, pues ya sabemos, top nivel y por la parte de la Federación Val Valenciana, nuestra jugadora Ana María, procedente del club San Vicente. Muy bien, jugó la primera bola Carolina, se quedó un poquito corta, jugó Ana María... ...por el lateral lo ganó muy bien... ...bola adelante... ...y vamos a ver... ...pensamos que va a tirar Carolina... ...efectivamente... ...brazo atrás... ...tira y... ...con un poquito de suerte... ...la bola se ha enterrado... ...ha pegado la, la de Ana Mari... ...ha hecho un carón... ...delante de Bolo... ...y pues nada... ...vamos a ver si Ana Mari... ...se lo puede devolver o al menos sacarla, que también estaría bien, siempre tendría el punto. ¡Ay, qué pena! Ha pegado bien la bola, pero se ha enterrado y la bola ha salido con el bolín, la ha dejado embolichada y pues es una jugada un poquito rara porque si, si impactase bien y sacara, la bola, sacara el bolo de la pista solo se apuntaría una. Si pega y va hacia atrás, pues le da, la, le da la chance a Carolina de hacer dos. Se dispone a lanzar, bolita corta, se le ha caído, ha impactado, pero sigue teniendo el punto Carolina. Bien, se pasea, se mira al pique… Bola arriba, nada, hace corto, se le ha enterrado un poquito, pues un punto para, para la Federación Andaluza. Recordamos que esta ronda se juega en la modalidad de una partida individual y una partida a tripleta. Tenemos los resultados de la primera ronda, no los tanteadores, no el tanteo, pero sabemos que en masculino han ganado las dos las dos parejas de división de honor, en femenino se ha ganado una partida y se ha empatado la otra, y en juveniles se han ganado también las dos partidas. Es decir, que la primera ronda eh, nos ha ido muy bien. Muy bien en el sentido que no hemos perdido, solo hemos empatado una partida y no se ha perdido ninguna. A ver si continuamos con esta racha. Juega Namari, la bola hacia abajo, no le cae muy bien. Se le va dos metros detrás. Se dispone otra vez a rimar. Venga, Namari, vamos. Uf, ha levantado la bola, ha pillado una piedra y ha salido. ...escopetada la bola. Se vuelve a mirar bien el pique... ...vamos, hay que intentar dejarla en juego... ...para que al menos le cueste un poquito a... ...a Carolina... ...sumar los tres puntos... ...si diese lugar. Carolina al círculo... ...mira... A ver si tiene suerte de que a ver, juega la bola un poquito más, más levantada y, y más delante que Ana. Ana siente con su cabeza que sí, que, que ella ha jugado un poquito más atrás, quizás donde habían más piedras. Debe, hay que jugar la bola pues donde hay más tierra, ya que estás en tierra y, y es más difícil que pique mal. Y efectivamente si lo hace Carolina y tres puntitos más uno, cuatro cero. Tercera mano hacia arriba. Ha lanzado el bolo, se ha quedado un poco cortito. Vuelve a medir a Namari. Bien, eh, dan el bolo como no válido. Anamari lo alarga un poquito, siete metritos. Y bueno, vamos a ver. Desde aquí observamos que en la pista de televisión de Liga Sport está la tripleta valenciana. Vemos a Esther, vemos a María José y vemos a Sabrina. Que es Bien, pues se dispone a jugar a mari Muy bien, juega la bola y un pelín fuerte, pero... Muy recta el bolo, tocó el bolo, haciendo mal a la, la bola que tenía Carolina, que era una bola delantera bastante, muy buena. Y en fin, eh, vamos a ver, parece que se dispone a tirar. Tira, salta la bola. Bueno, esto un, un respiro, un respiro nos da. ...se dispone a rimar la última bola... ...la rima... ...y gana el punto... ...muy bien, muy bien, lo ha ganado... ...vamos Ana... ...que tú puedes... ...vamos a cazar esa bolita... ...e intentar hacer dos puntitos... ...y si viene con regalo, pues mejor aún... ...muy bien... ...ha tirado... ...la ha sacado... ...míratelo bien... ...no te confíes, el terreno es traidor... Venga, bolita alta, eso es. Muy bien, muy bien. Dos puntitos para Valencia. Ponemos número al casillero. Lanzamos el bolo también, a ver si le da un poquito de confianza a Namari que para abajo, la, lo cierto que la primera mano que jugó hacia abajo, pues no, no nos salió tan bien como deseáramos. Lanza el bolo, se va 8 metros... Venga, paséate, míratelo. Bien. Vamos. Venga, a ver si juegas la bola arriba donde esté a la tierra que amortigua más el bote. Efectivamente, lo hace así. ...ha picado... ...no muy bien... ...pero el resultado ha sido buenísimo... ...se ha quedado una bola delantera ahí a, no sé, a... 50 o a 60... ...y vamos a ver Carolina... ...antes jugó para abajo las dos bolas colgadas... ...que las... ...las metió muy bien... ...vamos a ver... ...igual, bola al cielo... ...pasa por la derecha de la bola de Anamari... ...y gana el punto... ...a un palmo detrás del bolo... Ana Mari, vamos a por ella. Ahí. Ha saltado la bola. Bueno. Venga, Ana Mari, vamos. Bola arriba, a ver si hay suerte de tocar la nuestra o pasar y apoyarse con la bola de, de Carolina. ...jugó con esa intención, pero nada, la bola al tocar el suelo... ...se desvió hacia la izquierda y... ...marchándose un metro lateral. Carolina le cayó muy bien la primera, la jugó bien, pues... ...repite al punto. Efectivamente, bola arriba, la mata... La bola no gana, pero corta. Puede lanzar por dos, que pienso que es lo que va a hacer. Se ha quedado mirando la bola. Sí. Brazo atrás y muy bien. Ha hecho un paleo, pegado la bola a hierro. Tres puntitos más para Carolina, que se nos marcha en el marcador. Siete a dos en la cuarta mano brazo truco repite el bolo arriba, unos 8 metros sale Carolina bola arriba muy bien, le cae bien Bola delantera, un poquito escorada hacia la derecha. Bola unos 80 Vamos, Ana. Venga, coge confianza. Reina. Bola. No está teniendo suerte. No juega mal las bolas, pero no, en el momento toca en el suelo. Le, le, no le salen rectas. Están desplazándose hacia los lados. Vamos a ver si en esta segunda tenemos un poquito más de suerte. Juega la bola igual, mmm, recto al bolo, la bola ha salido escupida, ha tocado el bolo, pero la bola se marchó. Mira el juego... Venga Ana, hay que intentar ponerla, meterle un poquito de presión a la jugadora andaluza. Ahora sí, a la tercera, ha puesto la bola un palmo delante del bolo, muy buena. Y a ver Carolina, cómo, cómo le va este tirito. Tira, hace corto y doblado. Ella misma dice que mal. <ríe> bueno, eh, sigue tirando por el punto. El bolo está en una zona que puede haber un poquito de tierra. Que en caso de darle recto, pues igual nos podía favorecer si lo moviese hacia atrás, donde Ana tiene dos bolas. Tira y vuelve a fallar ahora por la derecha. Pues nada, como... Como decimos en el argot, pues nos hemos encontrado un puntito. 3-7, quinta mano, bolo hacia abajo. Bueno, ay. Ana Mari ha querido probar algo nuevo, jugar el bolo más hacia la derecha. Ha pillado una piedra y pienso que está corto, no, no vale el bolo. La jugadora andaluza se dispone a cambiarlo. ...ella vuelve donde le favorece... ...donde tiene la tierra delante... ...para levantar las bolas arriba... ...y vemos que Anamari está tocando el terreno de juego... Eh, ...para jugar la bola más... ...desde atrás, quizás para dejarla correr... ...a ver si, si le cambia esto un poquito... Mm. ...la jugó muy rasa... ...creo que le dio mucha fuerza... Y la bola se marchó eh, pues dos metros detrás. Carolina lo suyo, bola al cielo, cae bien, muy la bola muy enroscada, delante de Bolo a 10 a centímetros, quizás menos. Y bien, se dispone a, a lanzar. Vamos a ver. Bien, bien, Ana, bien. Impacta la bola, pero no lo suficiente. No la ha podido. No la ha podido sacar. Y sigue teniendo el punto, Carolina. A la cual aún le quedan dos bolas. Vamos, Ana. Ahora sí. Ah, oh, no. Ahora cambió, cambió la táctica de jugar la bola un poquito más, a, más adelante, más hacia adelante, pero la verdad es que nada, no, no le cambian las bolas. Carolina lo suyo, bola arriba, este viaje quizás haya confiado, la bola se ha ido, vuelve a rimar, esta sí, esta sí. Dos puntitos más para la Andaluza, se nos marcha 9-3, nos quedan 30 minutos de partida, en 15 minutos 9-3. Aunque esto es normal, las partidas individual pues se juegan, juegan a una velocidad más rápida, pues, solamente hay una jugadora, juega tres bolas y, y todo está mucho más claro, las decisiones que toman. se dispone, sigue igual. Bola arriba, este viaje, creo que se ha pasado un poco de pique, también ha pillado alguna piedra, se ha ido un metro metro y algo detrás. Anamari, vamos, venga, a ver si jugamos una mano las tres bolitas bien y cogemos más confianza. No, no. Juega la bola a media altura, dándole un ...se ha marchado lateral, gana, pero... ...no como ella quisiera... ...es un punto ganable... ...Carolina igual, siga lo suyo, bola para arriba... ...bien... ...este viaje sí... Sí que, ...sí que cayó la bola donde ella quería... Y, ...y ahí la vemos, a un palmito delante del bolo... ...vamos Ana, vamos a tirar... Muy bien, tira a Ana. Le da la cabeza de la bola, la saca. Seguimos con el punto. Bola por bola. Juega Carolina, igual. Se ha quedado. Se ha quedado corta. Y no sabemos quién tiene el punto. Van a medir... No me he dado cuenta de quién, quién tiene el punto, pero Ana María habla con el técnico. Probablemente juegue al punto recto, recto, derecho al bolo. Por si lo tocase, podría hacer dos o, o va a tirar. Va a tirar. Hace corto, salta la bola por encima y, y punto. El punto era de Andalucía. Otro más. Bueno, era una decisión. Quizás arrimando, jugando recto el bolo. Podías, en caso de ser largo, te, te podía beneficiar tocar el bolo. Tenías una bola detrás, pero bueno... Es, es lo que han decidido. ...han lanzado probablemente porque las bolas no las están cayendo muy bien... Y, ...y fuese la mejor opción... ...Carolina lo suyo, bola arriba... ...le cae bien... ...bueno pues esto es... ...como se suele decir, es una película que hayamos visto... ...sale Carolina, bola arriba, la bola le cae bien... ...la juega muy enroscada... La coloca 20 o 30 detrás del bolo y... Problema para nosotros. Vamos Ana a por ella. Muy bien. Y pega la bola. La desplaza un metro detrás. Se nos ha quedado un punto ganable. Y... A ver si hay suerte y nos cae una bolita para abajo bien. Y obligamos un poquito al andaluz a... La andaluza... A esforzarse un poquito más. Porque la verdad es que tirar ha tirado muy pocas bolas. Hombre, qué bien, Ana Mari. Ya nos cayó la bola bien. Punto lateral. La mira Carolina. Y probablemente lance. Se lo piensa, mira. Siente, tiene confianza y le cambian las bolas, gana puntos, vamos a ver. Mm. Efectivamente, vuelvo a repetir su juego, la bola arriba, la ha he hecho un poquito de hoyo cuando ha caído, pero ha ganado. Porque va nuestra jugadora al círculo. Vuelve a rimar Ana. Ay, ay, ay. No sabemos. No sabemos si gana. Pero la bola no picó muy bien. Se fue hacia la izquierda. son puntos que estarán a unos... ...80 centímetros. La hemos visto... A ver la cabeza... ...pero no, no sabemos... ...quién... ...quién gana... Parece que... que gana Carolina porque vuelve a rimar. ¡Hombre! La bola le ha salido un poquito fuerte. Ha tocado el bolo y nos ha, nos ha dado dos puntos. Mala suerte. <ríe> Bien, a ver si... Muchas veces en, en el juego este de, de la petanca, eh, cuando uno va perdiendo y no le sale nada, eh, un golpecito de estos de suerte puede, puede girar la partida y te puede hacer volver que te cambie, que te pique bien las bolas, porque la verdad es que tirar, no, las que ha tirado, las ha tirado bien. Pero en el arrime lo llevamos un poco, un poco flojete. Vamos, Ana. Nada, juega la bola a media altura, ha pillado una piedra. Desde aquí hemos escuchado el sonido típico cuando pillas una piedra. Y Carolina pues, nos imaginamos que irá lo suyo. Bola para arriba y, y enroscadita. Efectivamente. Bola para arriba, enroscada, la pone un palmo detrás del bolo y vamos a ver, creo que va a tirar debe de tirar porque pegando la bola se asegura jugar otra mano ha fallado por la izquierda Ana bien, y en, esta, en estas jugadas cuando la contraria te lleva a 10 y en el punto bueno y te quedan dos bolas en la mano si pegas no te terminan te aseguras otra mano ...y si arrimas, pues la obligas a que ella juegue bien sus dos bolas que le quedan... ...vamos a ver si hay suerte, nos cae bien la bola... ...juega Ana, muy bien, muy bien... ...puede ser que haya ganado el punto, ha dejado una bola delantera... ...recta, recta a la, del, a la de Carolina... ...miran, no saben, me imagino que van a volver a medir... Edil, a Mario. Pienso que ganamos. Sí, no. Pues, punto de Carolina. A lo visto. Ha jugado la bola, le ha quedado corta, pero... ...corta la bola... ...la bola que tenemos arriba... ...tiene un tiro a caro partida... ...quizás ahora rimar sería una mala decisión... ...porque... ...puede tocar la bola delantera... ...es arriesgado también... ...puede haber un, un retruque... ...pero... ...vamos a ver... gran jugadora... ...que es Carolina... dispone a lanzar... ...lanza... ...bam... ...lo que hemos dicho... ...pues ha hecho un casque ...a, a la bola de Ana... ...y se ha llevado la suya que estaba detrás. Bien, pues otro puntito más para nosotros. Eh, llevamos seis y de los seis, pues tres han venido más por deméritos... del jugador jugadora Andaliza que por nuestros méritos. De todas formas, las bolas hay que, hay que ponerlas ahí... ...para obligar al fallo del contrario, no, no es suerte. Hay que ponerlas, porque si no las ponen y te las tiran... No, no pasa lo que ha pasado Bueno, ahora cambia un poquito la táctica Se agacha Para dejar la bolita correr Bien, bien Hombre Hombre, muy bien La bolita se nos ha ido detrás a Unos 40 Pero es muy buena bola Observamos que delante hay un montículo, hay piedras gordas. La bola en el momento baje la cuesta, van a salir rápidas. Y Carolina pues igual juega la bola más atrás, muy retenida, alta. Baja la cuestecita muy lentamente. Pero gana el punto. En gana hay que pegarle. ...lanza la bola, ha hecho, ha hecho un poquito corta... la bola ha saltado por encima... ...otra vez estamos como antes... ...tenemos una bola buena en juego, punto, punto de, de la Andaluza... ...decide rimar... ...la bola pica bien pero... Le faltó un poquito de fuerza, se quedó arriba a la izquierda. Carolina lleva 10, la que tiene en el suelo 11, dos bolas en la mano. Es la misma jugada de antes. Eh, si arrima y gana el punto, sigue, sigue arrimando, obviamente. Y, y si corta, pues lanza por dos, caro tres. Este viaje tiene la bola detrás. Un momentito, por favor, toma. Bueno, pues una bolita más para que Carolina acabe, y esto ya tiene pinta de victoria, Ay, esa bolita que se ha marchado por un pelo, pues una mano más me parece a mí, vamos a ver Ana cómo lo ve, porque depende de si está el punto o no, es la victoria traducida para Carolina Pascual, pero parece que no. Parece que Ana le dice que no, que se ha ido. Así que dos puntos para Andalucía. Dos puntos para la Colonia, que se ponen a 12. A un puntito de la victoria. Y esto lo tiene prácticamente ya hecho. Carolina Pascual, campeona de Europa. Y como decimos, una grandísima jugadora que lo está demostrando. Es muy difícil ganar a... ...a este tipo de jugadoras porque son muy buenas... ...tienen tienen muchísima precisión en el tiro... ...tanto en el tiro como en el punto... ...aunque estamos viendo que es una pista muy exigente... ...la de la petanca singular TV... ...y eh, bueno pues cual, cualquier bola puede tanto picar mal... Como, ...como jugarla pensando que vas a poder llegar a ganar el punto pero se van, se van fuerte, se van lejos, se van cuesta abajo, no es fácil, no es una pista fácil, ahí está Ana María ganando el punto, con su primera bola al punto, turno para Carolina Pascual, que va a tirar, seguro, va a armar el brazo, lo habla con el, el delegado, ¿Qué hago si tiro, si no, ahí está hablando, ...con seis puntos de ventaja... ...con 15 minutos de tiempo... ...y con las bolas que tiene en mano... ...Carolina creo que no se lo va a pensar... ...va a tirar seguro... ...vamos a ver... ...a ver qué hace... ...ahí está armando el tiro... ...falla Carolina... ...lo decimos... ...que todas las bolas que peguen delante... ...que toquen tierra primero... La mayoría de esas bolas saltan. Ahora el punto intenta jugar a su bola, pero no le ha salido bien. Y atención, porque es buena oportunidad para que Ana María meta dos puntitos más. Y se ponga nueve, a ver si hace tres. Buena mano para ello. Ahí tiene otra más, jugando abierto por la derecha sin complicarse. Muy bien, muy lista, muy inteligente, una bolita más, cuidado, una bolita más, se pone a nueve y se pone en partida. Importante esa bola de Ana María, perfecto que entra, tres puntitos más para la selección valenciana y se ponen a 9. solo a tres puntos de diferencia de Carolina Pascual, está remontando esta partida. ...nuestra super Ana María... ...claro que sí... ...vamos a ver si lo consigue... ...quedan todavía... ...13 minutos... ...30 segundos... ...de tiempo... ...hay tiempo suficiente... ...hay que jugar con tranquilidad... ...una bola de inicio... ...es muy importante salir... ...fuerte... ...ella lo sabe... ...ella es lo que quiere... ...pero no solo es lo que uno quiere... ...sino lo que la bola quiere hacer también... ...que no es fácil... ...vamos a ver... ...Ana María... Primera bola al punto. Vale, sale bien. Sale bien, no es mala bola. No es mala bola. Y vamos a ver qué decide hacer Carolina Pascual con esa primera bola. Puede tirar, puede apuntar. Creo que va a apuntar. A jugar al punto. Quiere asegurar la bola. Porque estamos cuidado esa bola que se va de Carolina Cuidado esa primera bola que se va. Estamos viendo que tirar aquí no es fácil. La tienes que coger muy, muy, muy a hierro. Porque como toque suelo, te puede saltar. Si te puede, se te puede ir. Esa bola sí. Esa bola sí le vale para Carolina Pascual. Ana María, que la tiene entre ceja y ceja. Sabe que es muy importante pegar esa bola. Y más si se queda. Vamos a ver Ana María, cuidado. La ha rozado y creo que no ha sido suficiente. Creo que no ha sido suficiente para que se vaya esa bola de ahí. Ana María, que lo piensa, ¿qué hago? Está en un momento delicado porque si arrima y Carolina se la pega, Carolina es campeona. Si arrima... Bueno, un momento. Pues se acabó la partida. Campeona, Carolina decidió arrimar. Nuestra jugadora Ana María. Pero ha sido Carolina Pascual, porque se ha marchado esa bola, la que gane la partida.